Ahí. Venga, grabación. Y tú hablando. Vamos, vamos, uh... vamos, uh... vamos a... Vamos a... ¿Pero dónde está grabando? Aquí, sí, coño. Pero no tan cerca. Aquí, sí, coño. Dios, Dios, Dios de la risa tonta. Yeah. yeah, yeah, yeah. Vamos a hacer una, una breve demostración de la telápida. Telápila. Telápila. Telápila. telápila. telápila. Para todo tipo de... Se recomienda para todo tipo de colgados. <ríe> ¿Tú eres un colgado? Dios yeah. no, yeah. Sí. Sí, yo sí. sí. sí, no te recomiendo la terapia porque yo, yo, yo también soy un yo, yo, colgado. Yo. No olvidemos. Que la nueva clase alta son los colgados. Yeah. Los colgados, al estar colgados, estamos están más, alto más que altos que, que, no que los que colgados. están colgados. Una cosa incluso de la física. Bien, bien, bien, bien. Tú eres colgado y sí, no? sí, Pues El más colgado soy yo. Eh, el Mira, más colgado. No es tan fácil eso de ser el más el, colgado, ya lo soy. No es tan fácil. Bueno, ya veremos si dónde, hasta dónde me subo. Ya veremos hasta dónde me subo. A ver si puede estar tan. Venga, colgado como venga. Como yo. Venga. <risa> arriba, arriba, arriba. Pero, pero, venga, mira, venga, mira, venga, venga. uno, dos y tres. Y tres eh. Ole, ahí, mi compadre, el colgado eh. y cada vez más para arriba. ¡Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan! ¡Uh! ¡Uh! chan, cha cha. Yeah! Yeah. <risa> yeah. <risa> oh. <risa> oh. <risa> ¡El cabrón, ay, qué borraco va de ahí! <risa> <risa> <risa> ¡Tan, tar, tan, tar, tan, tan, para, arriba. Ahora, para arriba. Vamos. <risa> Arriba, ya, Yeah. Yeah. ya, ya, ya, ya, ya, Ah, la yeah. Subidón, subidón, subidón, body trip, trip yeah. para todos los que prueben la terapia. No, <risa> no, no, no. Bueno, chavales, se acabó el rollo. Venga.